Bien, vamos a abordar más en profundidad la información que se ha conocido en horas de ayer y que ha generado un, un temblor, un terremoto político bien importante y tiene que ver con este caso que hablábamos recién sobre este esta investigación de los Pandora Papers. Vamos a conversar a partir de ahora con Alberto Precht, él es el director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, agradecemos mucho estos minutos de conversación con Radio Pauta, bienvenido. ¿Qué tal? Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar con ustedes. Gracias a ti por tu tiempo. Partamos por algo bien, bien básico, pero que me parece muy fundamental, y es que más allá de toda la nube y de toda la vorágine de reacciones y declaraciones, en fin, que ha habido durante el día, sin ir más lejos la, la aclaración que hizo el presidente hoy día, ¿qué es para ti lo más relevante de esto que se ha conocido? Eh, ¿Tiene que ver con una cuestión de orden, de un reproche moral? tiene que ver con la investigación sobre delitos que hubiesen podido ser posibles que se cometieron a pesar de que hay investigaciones que están cerradas y eso la moneda y el presidente lo aclararon ¿Qué es para ti lo más relevante de lo que hemos conocido ayer lo más relevante es hacer patente una vez más que lamentablemente chile es un país bastante de borrador, ¿eh? y que no ha logrado eh, tener una institucionalidad tan fuerte como la que nosotros creíamos porque esto parte de la base de un proyecto que lleva más de 10 años en discusión. Entonces yo uh -huh. creo que eso es, debería ser lo primero que nos llame la, la atención. ¿Cómo puede haber tanta incerteza jurídica en un país para que un proyecto se demore tanto tiempo y todavía pueden pasar 10 años más porque esto va a llegar a la Suprema uh -huh. y va a volver, etcétera? Y eso ya genera evidentemente espacios para que se abra a este tipo de discusiones que son... Eh, atemporales, pero uh -huh. muy, muy importantes de tenerlas aunque sean atemporales, o sea, uh -huh. este, este es un, estamos hablando de actos del 2010 con estándares 2010, en el 2021 y me parece muy bien que así lo estemos haciendo pero nada de esto ocurriría si tuviésemos una, eh, un sistema de evaluación de impacto ambiental que fuera absolutamente independiente, que fuera técnico que lo técnico predominara sobre lo político no tengamos que terminar un consejo de ministros, por ejemplo y tuviésemos también mayor claridad sobre todas nuestras reglas tributarias y de eh, beneficiarios financieros y cómo se maneja también el dinero de eh, las empresas en general y cuál es uh -huh. el rol también eh, de esa de esa transparencia tan necesaria en nuestra economía. Alberto, perdona, pero pero claro, tú dices llevamos 10 años en esto y la institucionalidad todavía está muy, muy al debe y no se avanza. Es feo lo que voy a decir, pero es esperable, porque finalmente en algún momento de nuestra historia siempre hemos visto que la política y las empresas se, se cruzan. Eh, y, y cuando tú le pidas entonces a la misma política que se autorregule y que se fije por sí misma a través de las legislaciones, los rayados de cancha, chuta, eh, es como ponerse el salvavidas de plomo y es difícil que alguien lo haga, ¿no? Así es, bueno, esa es la gran paradoja. Bueno, lo primero que demuestra una vez más que eh, la ecuación dinero y política eh, es una mala ecuación. Ah, y, que, uh -huh. y que siempre va a generar conflicto y tenemos que seguir cerrándole la puerta a esos conflictos y, y evidentemente eh, acá, acá queda, queda claro por más allá de las explicaciones que se den y que pueden estar absolutamente acordes de la, de la legalidad hay, un, hay al menos eh, un actuar que el 2010 eh, no era del estándar en, en que uno hubiese esperado en Transparencia uh -huh. Internacional venimos rechazando los paraísos fiscales desde el año 96 o sea, este, entonces entonces, el 2010 uno ya sabía que operar en paraísos fiscales eh, podía tener una ventaja económica, pero claramente eso en desmedro de otro tipo de, de, de, de, de intereses, como por ejemplo la tributación en el país de origen, etc. Ajá. Eh, entonces, pero lo que tú dices, Fero, es muy interesante, porque es la gran paradoja de la democracia. Porque si no son las instituciones, no son los políticos, ¿quién lo va a solucionar? Claro. Vamos a esperar eh, la venida eh, de, de, un, de un nuevo de un mesías, Salvador. Que, que algunos lo estamos esperando porque es parte de nuestra religión, y está muy bien que así sea, eh, pero eso no lo podemos esperar para la democracia y para la política y para dominar. El problema, Alberto, es que son los mismos políticos los que tienen que ponerse la soga al cuello en el fondo, ¿no?, con eh, esas legislaciones. Bueno, pero es que como no se han puesto, la soga al cuello es como suena un poco duro, pero claro, como no se han puesto la soga al cuello durante tantos años, que esto se ha dejado pasar y pasar y una y otra vez, al final ocurren los, los, los, los, los, los, los, los eventos que ocurrieron en octubre del 2019. Sí. Ah, o sea, porque ya llega un momento, llega un momento en que la misma institucionalidad no te dio la válvula de escape y terminamos en algo que todos los que somos institucionalistas, por decirlo así, eh, uh -huh. que, que defendemos las instituciones, quedamos mirando absolutamente para el techo y cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué fue? Porque... Cuando se pudo haber hecho una reforma de pensiones, no se hizo. Cuando eh, se pudo haber puesto mayores estándares contra la corrupción, no se hicieron. O sea, piensa que terminamos en Penta en clases de ética, y esto ya es muy repetido. Sí. Hoy día, después de Penta, estamos pidiendo a la Fuente Alba 15, 15 años de cárcel. O sea, mejoramos la legislación pero el desierto fue un desierto bastante árido que hubo que cruzar. Sí. Uh -huh. Alberto, y desde el punto de vista del caso del presidente Piñera en particular, eh, el tema de los, del conflicto o los conflictos de interés, y este límite entre los negocios y la vida pública que tú mencionabas eh, hace unos minutos, fue un tema súper complejo de manejar para el presidente cuando asume su primer mandato. De hecho, termina vendiendo parte de sus de negocios como Chilevisión, eh, Blanco y Negro y otros, cuando ya había asumido incluso. ¿eh? Eh, a la luz de los antecedentes que conocemos ahora, eh, ¿quedó realmente resuelto el tema de los conflictos de interés del presidente? ¿Fue la solución que se adoptó a través de este fideicomiso ciego? ¿Una solución íntegra eh, a prueba de balas, digamos? Bueno, primero, en honor a los conflictos de interés, yo trabajé en esa primera administración, ¿ah? uh -huh. eh, y, y fui de los que aplaudió fuertemente que voluntariamente se hubiese, por ejemplo, enajenado esos bienes como Chilevisión, Colo Colo, Latam, la o la Chile en esa época, no sé cómo es, sí, creo que, que estuvo bien. Si uno lo mira con perspectiva, eh, soy preso de mis propias palabras. ¿ah? Eh, se fue absolutamente tímido en lo que había que hacer en ese momento. Uh -huh. eh, no era solamente estas tres empresas, era mucho más. Eh, quizás los fideicomisos operaron, y yo creo que sí operaron porque lo que se exponen las empresas que llevan los fideicomisos es muy, muy importante de siempre. O sea, pueden perder la licencia para operar. Eh, una, un, un, no, dudo que un banco se vaya a prestar ¿ah? eh, que tiene un negocio más grande, aunque estamos hablando de una de las fortunas más grandes de América también. Uh -huh. eh, eh, es un caso profundamente complicado, pero evidentemente, si sí, el presidente tenía. Eh, este problema con Dominga, Ajá. muchas de las cosas que ocurrieron después eh, debiesen haberse hecho de otra forma. Mm. Y, y no solamente en el periodo del de, de presidente Piñera, sino también en el periodo de la presidenta Bachelet. ¿Por qué la presidenta Bachelet tampoco firma el decreto? Eh, mm. ¿Y por qué le renuncia a su gabinete económico? Recordemos que le renunció el gabinete económico. O sea, estamos hablando de superpoder. ¿eh? O sea, eh, eh, a los que vemos bonito animados con nuestros hijos, esto es como cuando ya el malo está muy muy grande y hay que ponerle al bueno un arma más fuerte que llega del cielo, bueno, de eso estamos hablando, o sea, han pasado tres gobiernos y nadie ha logrado poner el cascabel al gato diciendo agua va o agua no va, sí. y, y yo creo que ese es el gran problema porque al final ese boomerang sí. le termina explotando en la cara 11 años después, al que no le pudo poner el cascar al gato al gato 11 años antes. Estamos conversando con Alberto Precht, el director ejecutivo de Chile Transparente. Dijiste una frase con la que me quedé dando vuelta y me parece súper relevante, que tiene que ver con, con los estándares éticos, con que hoy día estamos hablando en el 2021, de un hecho ocurrido en el 2010, con reflote en el 2017. Más allá de eso, hoy día se ha aclarado hasta la saciedad que no estamos frente a ningún delito, que la justicia sobresayó al presidente y que fue eh, un capítulo cerrado desde el punto de vista de lo judicial. En ese contexto, hoy día es más grave que un gobernante o una autoridad política de cualquier país tenga reproches éticos, es hoy día más grave, o morales, es más grave que probablemente delitos cometidos como, no sé, uno ve lo que ocurre en Perú, por ejemplo, con muchísimos casos de corrupción y políticos que han ido a la cárcel, en fin. Hoy día pareciera ser que se castiga más este tipo de cuestiones en la vida que si un político va y lo pillan, no sé, Robando o, o, o haciendo otro tipo de delitos? ¿Qué impresión tienes tú respecto de esos estándares de la sociedad? Y muy bien que así sea, porque en Chile, y acá, bueno, o sea, tú sabes más que, que eso que yo, eh, y si no me equivoco, el mayor inversionista extranjero en Chile eran las Islas Caimán, <risa> en los años 90. Entonces te preguntas, mm -hmm. ¿por qué las Islas Caimán eran el mayor inversionista en Chile? Claro. Porque todas las empresas que operaban en Chile, en una economía que estaba abierta, están en la Isla Caimán, incluido mm -hmm. Coelco, el negocio Maimeta, que es uno de los negocios digamos más oscuros, ¿sabes? Que, que hemos tenido en cuanto a transacciones de cobre justo con el davilazo, el, el primero fue delito, el segundo ahí quedó, ahí hemos perdido, seguimos perdiendo plata, quizás uh -huh. por el precio que se transó esa, esa, esa transacción no fue hecho en Beijing, no fue hecho en Santiago, <risa> fue hecho también en un paraíso fiscal. Sí. Entonces claramente hay una forma de operar que es una forma de operar que no es tolerable eh, y, y está muy bien que hoy día no sea tolerable. Yo creo que es uh -huh. muy difícil que y, y de hecho le costó eh, la candidatura a Lawrence Goldborn, ¿ah? eh, el, la hora claro, anterior, ¿recuerda? Entonces, anterior, sí. eh, hoy día no es presentable que un político eh, que quiera optar al cargo de la presidencia de la República tenga negocios en paraísos fiscales. Claro, hace 10 hace, hace años sí lo era, eh, eso ha cambiado y es bueno que haya cambiado. Mm. Yo creo que acá lo que tenemos que avanzar, eh, y acá ojalá contar con el apoyo de Oriente, que es donde hay más reticencia a esto, es que los paraísos fiscales tienen que desaparecer completamente de la faz de la tierra. O sea, al sí. final, que hoy día, perdón, se ha ponía un, un ejemplo, en un matinal ahí tratando de explicar más en peras y manzanas, sí. si, si tú vas a un restaurante, ¿no? y sabes que en ese restaurante en la cocina hay niños trabajando, y hay explotación infantil, y tú vas, pagas tus impuestos, te sientas en la mesa, pero sabes que hay explotación infantil, ¿estás incumpliendo algo? No, no. fuiste, pagaste tus impuestos y todo, a lo más un deber moral de denuncia, porque los chinos mm. no tenemos obligación de denunciar este tipo de delitos. Pero evidentemente uno no debería ir a un lugar donde hay explotación infantil. Sí. entonces ah, Alberto, Alberto bueno, y, y desde el punto de vista de la, de la pega a nivel interno, eh, este tema reflotó un, un asunto que era bien relevante, nos queda poco tiempo, pero ¿por qué es importante el proyecto sobre los beneficiarios finales? Que, que fue un proyecto que porque se ha peleado harto también para transparentar también todas estas eh, cadenas de empresas inversoras. Es fundamental porque hoy día, bajo la fachada de una empresa con un nombre muy bonito, puede mm -hmm. estar el peor de los peores. Así de simple. En Chile no tenemos claridad de quiénes son los dueños reales de la empresa. Y te lo pongo un ejemplo muy claro y que está ocurriendo ahora. Y Telecom. Iba a la calle, buscaba indigentes, les pagaba 70 mil pesos, los llevaba a una notaría, creaba una empresa, a través de esa empresa sacaba los dineros desde Telecom, para, con factura falsa, para pagar ah. los sobornos. Increíble. ¿Dónde estaba Itelecom? En ninguna parte. Sí. Estaba el nombre de aquella persona que se le pagó mil pesos, abusando claramente además de su situación de precariedad. Sí. Alberto, gracias por conversar con nosotros acá en, en Pauta Final. Importante tema. Eh, seguro que vienen consecuencias más adelante y otro tipo de reacciones, así que estaremos en contacto. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Alberto. Buenas semanas. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que estés gracias. muy bien. Chao, chao. chao.